De importante eres para tu cliente y viceversa. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a otro día más, otro miércoles más 21 de diciembre del 2022. Vamos a hablar sobre qué tan importante eres tú para ese potencial cliente con el que te vas a reunir esas reuniones tan importantes de negociación en ambientes B2B. Lo vamos a revisar, pero este claro, no sin antes hacerte una cordial invitación. Y es que ya está la lista de espera del de curso, el primer curso que vamos a lanzar dentro de la Academia Desarrolla Desarrollo Pro eh, el curso se llama Atraer Prospecta en LinkedIn, donde vas a poder potenciar tu marca profesional y atraer clientes. Vas a conocer todo el sistema completo nuestro, ¿no? Bueno, y es que antes de ser, vamos a entrar en materia nuevamente, y es que antes de sentarte a la mesa en esa primera reunión de negociación, como habíamos hablado con tu potencial cliente, aquella empresa con la cual de pronto tendrás incluso más de una reunión estratégica, es vital medir fuerzas y hacer este análisis para, de acuerdo a ello, tomar una decisión. O tomar acción, ¿no? Entonces, vamos a hacernos las siguientes reflexiones y contestarnos las preguntas. La relación debe ser eh, obviamente tomada en cuenta de alto nivel, ¿no? Entonces, ¿qué tan estratégico soy con mi cliente? Es decir, yo soy estratégico para ese cliente, es decir, el cliente si eh, está conmigo o si entramos en una relación comercial, voy a ser estratégico para su crecimiento, una reflexión. ¿No es cierto? Este, si no somos muy grandes, somos este o ayudamos a solucionar el problema de este cliente, pues por digamos, nosotros somos una consultora pequeña o somos una empresa que da servicios eh, pues de, de pequeña de entre 10, 15 personas ¿no es cierto? y vamos a irnos a una empresa grande que tiene 500 empleados, ¿no? entonces, de pronto, no somos, y ahí va esta reflexión, ¿no? no somos tan grandes, pero yo con esta solución innovadora a la vanguardia o con innovación tecnológica, ¿sí? De, realmente, si yo entro, le voy a solucionar un problema que de pronto este gigante o esta empresa más grande no lo tiene ahora sol solventado, ¿no? Entonces, si no somos tan estratégicos, deberíamos estar en este panorama, deberíamos reunirnos al cliente, ¿por qué el cliente al final del día deberá eh, de, de, de, de trabajar con nosotros si no somos tan estratégicos?, ¿Sí? O de pronto si sí somos un cliente, un proveedor que no nos puede ignorar porque nuevamente tenemos una solución transformadora que va a mejorar ciertos procesos, ciertas debilidades que hayamos detectado en ese potencial cliente. ¿Sí? E igual para nosotros, no ese cliente, el trabajar con ese cliente es estratégico. ¿Sí? Hay veces que eh, se llegan a ciertas negociaciones con empresas grandes, aunque no haya tanta rentabilidad y de pronto al inicio eh, sea como agotador. Pasa, ¿no? Cuando, cuando trabajas en empresas grandes, pero él, pues, de pronto, de manera estratégica lo haces por X tiempo para, pues, tener dentro de tu cartera de, de clientes de esta empresa grande con la cual has trabajado, ¿no? Entonces, todo esto les voy a dejar en las notas del programa. Armamos una matriz con dos variables, que son, por un lado, tienes el tamaño de la empresa, sí este es el tamaño tuyo en relación a la empresa, y el nivel de estrategia o el nivel estratégico en esa negociación, ¿no? Entonces, dentro de los cuales eh, eh, parten eh, o se crean cuatro escenarios, y es que en el eje de las X va a estar el nivel estratégico, es decir, al lado derecho, mayor nivel estratégico, lado izquierdo, menor nivel estratégico, ¿no? De ese cliente tuyo, ¿sí? Este análisis debería, como les digo, hacer de dos vías. Este análisis para el cliente, yo qué tan nivel estratégico soy para ese cliente, ¿sí? Y luego la segunda variable en el eje de las 10 sería el tamaño, ¿ya? Qué tan eh, tan grande soy comparado con mi potencial cliente, ¿sí? O a su vez, en el otro lado, el cliente, qué tan grande es para mí, ¿Ya? Entonces, para arriba, obviamente, mientras más grande eh, para arriba, mientras más bajo, para abajo. Entonces, si yo tengo un nivel estratégico es, es alto y la empresa es grande, bueno, tengo que buscar una relación estratégica a cuidar. Entonces, todas las relaciones, las reuniones eh, o negociaciones que tengamos, es una relación que tengo que ir pudiendo, te, tengo que, eh, pues, cuidar, como mimar esa relación, ¿no? Si es que es, se da el caso. Si es que este, el nivel estratégico, estamos en el cuadrante de arriba, si el nivel estratégico baja, ¿no es cierto? Eh, la Bueno, no es tan, digamos, no es tan estratégico, pero sí tiene un gran tamaño, ¿Ya? que de pronto me puede eh, generar algo de este, flujo de caja interesante para mi negocio, pues estoy pues, poniendo un ejemplo, ahí se genera una oportunidad potencial a desarrollar, ¿sí?, en el cual eh, arrancamos de pronto con una serie de negociaciones, pero en un futuro queremos llegar o abarcar más servicios, por ejemplo, puede ser, ¿sí?, y ahora, vemos en la parte de abajo del cuadrante, nivel derecho, es decir, hay un alto nivel estratégico, es un cliente estratégico con el cual yo quiero este, trabajar, ¿sí? Pero el tamaño no es tan grande, bueno, debemos explotar esa relación al máximo eh, con el afán de conseguir eh, los mejores beneficios porque, bueno, de pronto no tenemos oportunidad de crecimiento porque el tamaño es pequeño, pero bueno, está ahí, tenemos que explotar esa posibilidad, y la otra sería eh, en el último cuadrante, inferior izquierdo, donde ni el nivel estratégico es tan bueno, ¿sí? Y el tamaño es también muy pequeño. Entonces, ¿qué haríamos? Pues, bueno... Ignoramos esa relación. O sea, definitivamente no nos reunimos o no buscamos eh, continuar una relación o una serie de reuniones de negociaciones para conseguir algo. No, no nos interesa. Entonces, te hago esta reflexión, ¿no es cierto? ¿Cómo de importante eres tú para ese potencial cliente y viceversa? ¿Para que Tomes en cuenta todo esto que hemos hablado, ¿sí? Y la pregunta es, ¿haces este análisis antes de tu primera reunión de negociación con tu cliente? Recordar que todo esto que hemos visto es en ambientes vitales. Así que bueno, si les gustó ya saben compartir, dejar sus valoraciones de 5 estrellas y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un segmento en el eh, segmento de ventas. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. chao chao.